pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Clash of Cash ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vale, tengo aquí unas poquitas de máquinas. Tengo 4200 de oro. Y vamos a abrirla, ¿vale chicos? Vamos a intentar que nos salgan... Bueno, ya, la... ya lo sabéis. Necesitamos fusionar muchos coches. Bueno, subir de nivel para mejorar esos power-ups. Y todo bueno. Vamos allá, vamos a empezar y vamos hablando, ¿vale? Vale, nos sale primero una morada. Vamos a ver, con 4200. Eh, yo voy pidiendo ya de antojo. Una, dos legendarias mínimo. a vale, sale el Fénix. Buen coche. Que corre... Está muy bien. Y bueno, yo creo que con 42 máquinas que vamos a abrir. Un par de legendarias. Yo creo que está bien. Vale, una épica, ojo. Una épica nunca está mal. Bueno, el aro, El aéreo deslizador que necesitamos para conseguir el tótem. Os subimos al nivel 52 y nos dan una bala más. Vale para el cañón. No va, no pa. Ok, ya van, quedan 4000. A ver, morado otra vez. Otra vez el Fénix. Por lo general, cuando abrimos máquinas, siempre nos suelen salir los mismos coches. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nos ha salido el Fénix, eh, probablemente nos vuelva a salir otra vez en la misma apertura. No sé si va por algoritmos o algo parecido, pero normalmente cuando abro alguna apertura, siempre me suelen salir los mismos coches. Siempre se vuelven a repetir ¿Por qué? No lo sé Pero siempre pasa Cuando es mala es mala Y cuando es buena es muy buena Por ejemplo, hay a veces que no, no paran de salirme comunes todo el rato Y otras veces que me salen muchas legendarias Bueno, está en el donut Vale, lo tenemos ya al máximo, me da igual A ver si sacamos algún nuevo coche, eh con la nueva actualización se han venido muchos nuevos coches que creo que en la pasada ya sacamos uno. Hay un, hay un nuevo coche oculto chicos que si no lo habéis visto ir a verlo es el anterior vídeo a este. Está muy bien está el coche he jugado con él y está muy chulo, muy chulo para mí estéticamente los coches ocultos es de los más bonitos. Está, está muy bueno, eh. Está, está bien. el vale, coche astronauta, chicos. Vale, otra morada. A ver que sale. Era dos. Pues nada. No. Vale, maximizamos. Más dos gemas. Vamos a ir ahorrando gemitas. Para cualquier actualización que las tengamos ahí preparadas. Pues si sale alguna legendaria o algo, que la enseño. Está el fantasmal, perfecto. Creo que lo necesitamos. Es más, ahora cuando lleguemos a la mitad, hacemos un recuento por los coches fusionados. Está ¡Buah! épica, ¿ves? Eh, normalmente no nos salen épicas, y esta vez ya llevamos unas 3 o 4. Depósito de aceite, bueno, lo tenemos maximizado Pero nos dan 5 gemas Que no está nada mal Vale, siguiente máquina Vamos a ver qué nos puede salir Vale, una común Ahí me da, me da igual que sean comunes Si no la tenemos O la necesitamos, perfecto Vamos bueno, a el tótem Maximizado Ay, qué mal, qué mal Vale, me quedan 37 máquinas, eh chicos Todavía no hemos pasado ni el ecuador Así que bien Venga, venga, venga Esta apertura grande He estado mucho tiempo sin subir Apertura, así que mira Mirad, el coche astronauta Nuevo coche oculto, lo que, os, lo que os decía Está chulísimo Está esa parte detrás del coche Que bueno Está muy bueno Vamos a seguir, ya habéis visto el coche de astronauta. Si lo queréis, tenéis el vídeo arriba en las notificaciones o simplemente os vais a mis vídeos y sale el anterior a este. Vais, chicos, muy sencillo de conseguir. No necesitáis a nadie, vosotros mismos podéis, así que perfecto. Cuando os sale el cart que lo mejoramos. Guay, ese sí, cart también corre bastante está muy bien hay un vídeo que hice hace un mes o un mes y medio vaya vale, los coches más rápidos que tiene el juego si queréis saberlo pues ir y clicar no os voy a decir ahora los que son pero si queréis saberlo ir al vídeo está bueno bolido clásico y me gusta también mucho no, es de los que corren, no está en el top Pero corre bastante ¿eh? Es pequeño por lo que es muy ágil Y el coche va muy bien Vale, otra morada Guay Carro de guerra Bueno, pero está maximizado Así que no sirve nada Vale, vamos a hacer un, un recuento A ver Mira por aquí, nos faltan dos descapotables y nada. Aquí bueno, mini auto y hot rod. Nos falta un poquito más. Guas. aquí el nuevo coche que no lo tenemos todavía, helicóptero. Aquí estaría muy bien que nos saliese un quad y un tanque y así poder tener el mini tanque. Pero bueno, mucha suerte ¿eh? para aquí. Mira, nos han salido dos Fénix. Qué lástima nos salgan dos más, eh, chicos, y poder tener este coche oculto. Vale, aquí nos ha salido el fantasmal, perfecto, nos falta una ambulancia. Ahí está. Bueno, aquí nos falta el ariete. Y bueno, coches nuevos en general. Vamos a seguir. Y bueno, ya lo tenemos en mente, ¿eh, chicos. Nos falta un fantasmal, el Fénix. Es mi niña, Legendaria Madre mía que ni me he enterado Ni me he enterado chicos Guas El tanque bien Bien, bien, bien, bien El tanque, eh Guay Guay, guay, guay Lo necesitamos para el mini tanque, eh chicos Perfecto Guas el tanque, guay Buena, buena, buena Mirad, mirad Guas Una buena legendaria encima de tú. Vale, si nos sale un quad, ya tenemos para fusionar el mini tanque. Guas, qué, qué, qué bueno que está eso, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, primera legendaria del vídeo, cruzamos los dedos porque salga otra. No estaría nada mal. Vale, el hot rock. Hot dog, perdón. Porque lo que lo tenemos ya al máximo. Verga. Y seguimos. Venga, dame algo. Dame algo Venga, ah, común Común, común, común Vale, nos sale Safari Lo mejoramos un poquito más A ver si con suerte subimos de nivel este vídeo No estaría mal Otra morada Guay A ver que sale De calles maximizado Maximizado No me gusta que salgan Por así decirlo maximizado porque Uf. Épica, épica, bien Una apertura esta, ¿eh, chicos, otras veces Hemos abierto aperturas Y de estas De este tipo, grandes No nos ha salido nada Esta vez, una legendaria Que si épicas, bueno No está mal No está mal, no está mal Venga, que enseguida sale otra legendaria, ¿eh? Otra legendaria. Yo lo firmo. Yo lo firmo ya. Uf, carruaje real. Carruaje. Cocho gusto de castillo, chicos. Guay, guay. Vamos allá con la siguiente. Venga. Uf. Uf. Va a salir otra legendaria, lo sabemos, ¿eh, chicos? Lo sabemos, que otra mínimo sale. Venga, vamos. Morada, nos sale el carro de guerra. Nada, maximizado, vamos allá. Venga, ostras. Una morada. Otra morada, ¿no? Preferiblemente que... Prefiero comunes. Pues están ahí los nuevos coches. Coches que necesitamos para fusionar. Así bueno, así nos sale el descabotable, el fénix, el quad. En fin, todo eso. Guas. La apertura es que están saliendo de épicas. No sé a vosotros, dejadlo en los comentarios. Pero a mí épicas me salen a veces menos que legendarias. Vale, comunión de bomberos maximizado. Más 5 gemas. En sí ya tenemos 300 gemas, chicos. Que no está nada mal. Otra épica, por favor. Pero ¿qué está pasando en este vídeo? ¿Qué está pasando? Vale, el depósito de aceite. Que lo malo, claro. Uh, lo tenemos ya maximizado todo Nos dan 5 gemas que tampoco le vamos a hacer un feo Pero prefiero el coche que no tenga O que necesite maximizar Vale, ahí está la morada Nos están saliendo apenas comunes Pero apenas Y nos sale extravagante Maximizado también uh, Lo tenemos ya maximizado casi todo, eh chicos La cuenta ya No da más de sí Ah, muy mala suerte, eh, chicos A ver si tenemos un poquito más de suerte Hot Dog Uf. Maximizado otra vez Así ido ahora algo que no tengamos O que no esté maximizado, por favor Lo que pasa es que las moradas Bueno, bueno, menos mal, menos mal, una Bueno, está, 20. Trece máquinas, eh, chicos 13 máquinas, así que ya subimos de nivel Un nivel más Así que guay, vale una común Cuidado que se viene Que se viene El bólido Cuántas veces nos ha salido hoy el bólido Es lo que os he dicho antes chicos eh, Según la apertura Suelen repetirse los coches No sé por qué pero se repite la Otra vez el camión de Antubai um, Ya lo tenemos ahí Y bueno a ver si nos saléis eh. Común, ahí está Ahí se si suerte eh, chicos Vamos allá camión de tropa, bueno Lo maximizamos al máximo Más 10 No está mal Pero ya que no nos salga más veces, eh. no más veces Vale, común otra vez. Bien. Pillamos buena racha de comunes. No está mal. Mini auto. Bien, bien. Lo necesitábamos, ¿eh? Esta apertura nos están saliendo cositas. Buenas. Vale. Y ya con las nueve máquinas supongo que nos saldrá algún coche que no tengamos maximizado y subiremos de nivel. Vale, otra común. Mira, dame algo chulo. Descapotable, fénix. Fantasmal. Bueno, lo mejoramos, subimos de nivel al 53. Vamos a abrir la cajita, a ver el cañón de congelación que se mejora, un segundo de tiempo de congelación, vale, perfecto. Tenemos un segundo más para ir y reventar a otro coche, así que guay. Ya hemos subido al nivel 53. Poco a poco la cuenta se va haciendo mejor, chicos. Mayor facilidad para romper otros coches, destruirlos. Así que guay. Uy, el bui. Uf. Ya pensaba yo que iba a ser el squad. Ojo que la segunda legendaria no ha salido todavía, ¿eh? No ha salido. Uy, ya estamos pidiendo de salga. Vale, otra morada. Onda retro. Maximizado. Ah. Vale. Otra morada. Es que las moradas, a excepción del coche de Sprints, no sé yo cuál no tengo maximizada. extravagante maximizado. Tengo ya 302 gemas, ¿eh, chicos. Son gemas. Son gemas. Épico otra vez. Sí. El ariete no estaría mal. Que nunca me sale ariete, hombre. Bien, ariete, hombre. La verdad que tengo que pedirlo y, y me lo dan. Vale, más 40 experiencia. Venga, cuatro máquinas. Todavía se puede venir, eh, chicos. No es la primera vez que pasa. Morada. Vamos allá. Uf, esta, man. Total. Por favor, dame otra cosa. Dame otra cosa. Otra vez morada. Madre mía, las moradas las tengo ya maximizadas todas. Mira, me sale otra vez extravagante. Es que me cago en rabia. Por favor. Venga, común. Bien, bien, común. Que me cago en 10. Músculo. Bueno. Músculo que he estado jugando últimamente con él No va mal Pero el tema de los giros Un poco chumbos Se desliza mucho Derrapa mucho Y no me gusta eso Vale granjero más 10 De experiencia lo mejoramos al máximo Perfecto Y este era el último chicos Uf. Ha estado bien ¿eh? No me voy a quejar Lo que pasa es que todavía necesito muchos coches para, para mejorar Si no hubiese salido el cuadro, por favor La ambulancia, es que nos ha salido una legendaria de 22. máquinas chicos Es que me cago en 10 Bueno y esto ya es para echarle de comer aparte. Bueno espero que os haya gustado el vídeo chicos Darle un like para más vídeos como este y espero que nos veamos en el próximo vídeo Vale chicos, suscribiros si no lo estáis Y adiós